Y que no Aquí mezclando los sonidos. Para ver cómo se escucha. A ver, vamos a matar a uno acá. Piu, piu. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. No, no. no mira, toma. no, nada. Vamos acá. Vamos a comprobarlo si sí, funciona. No. no. Ok. No importa, no importa. No importa. Ok, ok. Mi puntería está hecho caca. Está como. Como si fuera de la diarrea. Es que le mete, no, no apunto, no apunto. ¿Qué le pasa a mi pinche puntería? Cuando juego solo, mi puntería es la hostia. Es que parece un hacker. Pero cuando grabo soy una caca. La verdad es que no sé qué pasa. Ay, ay, ay. Cuando termine esta partida la saco ya. Esto es estoy esto de los FPS porque, según yo, esto optimiza más los juegos. Que okay, ahora sí, adiós.